Estoy en el segundo día de la YCA siguiendo grabando profiles. Ya grabamos de Jorjito, ya grabamos de Elric. Y hoy le toca al señor de Midnight Dreams. Puedes hablar? este ¿qué jugaste. Hoy jugué ayer, jugué ayer. Tracker puro. No lograste pasar al siguiente día, verdad? No logré pasar al siguiente día. Me quedé a una victoria de, de pasar al siguiente día. Lo pasaron los que tenían 19 y algunos que tenían 18. Y yo tuve 16. Me faltó una victoria para para conseguir esos tres puntos esa victoria como pesa luego, pesa ¿verdad? Mucho, sí. sí, bastante este, entonces, si quieres puedes empezar a enseñar los probar pero bueno, primero a ver ese bonito aquí presumiendo los tokens y sí. los tokens sí, dale, dale. chulos <risa> <risa> suculentos y el bonito playmat, ahí toda sí. padre, sí. Entonces, dato sí. curioso, mucha gente me ha tocado que piensa que soy mujer porque uso el personaje de la WIND como sí. un de la o que piensan que, que, piensan que, que piensan eres que gringo, gringo. Que yo... ¿verdad? <risa> yo pensaba que era gringo porque todo su contenido es en inglés y pues su arte solo lo ves en sitios gringos, entonces yo pensaba que era estadounidense. Pero no es, no, sí. es Mexa aquí como no, nosotros, entonces a huevo. Entonces puedes empezar enseñándonos. Sí, uh, de monstruos, jugué cinco monstruos. Sí. Las tres las tres Reyes. Eh, si estás jugando puro tienes que jugar las tres Antes había el argumento De que puedes jugar dos cuando había Drones, pero ahorita Es la que, es la que te da la ventaja en cualquier situación sí. Los últimos dos monstruos Son estos dos Igualmente Antes jugaba tres pero eh, Ahora necesito mi normal summon Más por usar a Rai. Porque Entonces... ya no está la, la drone Ajá. Entonces dos está bien Siempre Siempre quiero ver uno, no hay, pero si uso tres, muchas veces me pueden salir dos y no quiero esa situación. Siempre quiero ver uno y funcionó bien, relativamente. Cada vez que salía, me daba una buena. Esos son todos los monstruos. ¿Sí? Ahora las trampas. Tengo varias trampas. <risa> Creo que son diez trampas. Sí, ya, ya. A ver. Sí, son. Son son no son monstruos, son, son trampas. Droll, porque esperaba encontrarme Gokis. Y porque uh -huh. el Mirror es la que gana el Mirror. ¿Puedes? ¿Perdón? Evelyn más ¿te late? ¿Cuánto? No, no tenemos. No, yes. gracias. gracias. Ya es respeto. ¿Ajá? No, pues no se nota mucho. Eh, droll y... es el que te gana el Mirror. Sí. Es el que me ganó el Mirror. Porque a mí no me se le oye a mi oponente, ¿sí? Este. Ash, eh, genérica, también una Ash en el momento adecuado es la, es la que te da la ventaja Ogra, traía tres originalmente y dos de estos Pero dado el caso, eh, la Ogra no, no era tan situacional, era más situacional que lo demás, esto era más genérico y más fuerte Así que me la dejé en dos, e Impermanence este, igual, la Impermanence me dio buenas jugadas, muchas veces sí hice lo de setearla directamente en el medio y negar la magia que activaran, un engage directamente así. Sí, porque por mera inercia siempre la pone. Sí. O se me pasa sí. también un buen de veces. Sí, sí se dio varias veces y fue el que me dio el win en, un mirror, en uno de los Mirror Matches, negar sí. la engage con un Impermanence. Ahora las magias, sea el resto del deck. Obviamente tres en gays, ahí no hay mucho que decir, tres anclitas igual, Entonces, si engage, tienes se que usar tres, ¿Sí? uh, dos campos, uh, hay quienes juegan a tres, eso también es válido hay quienes juegan a uno, eso ya no es válido necesitas, el se tiene que jugar. necesitas ver el campo, si no ves la reina necesitas ver el campo. Por mismas ilusiones necesitas dos multiroll, es la que te da la ventaja en el mirror, igual fue la que me ganó los mirror, este, si la tenía yo mi oponente no, yo ganaba, si el oponente la tenía y yo no, él ganaba. Sí. Y usar dos te este, matan la primera y tienes todavía la segunda para el respaldo. Claro. Con eso, las otras otras Sky striker que tenías, una de cada una de estas esta te da una buena ventaja en el mirror y en general te puede eh, romper otras jugadas en otros matches claro eh, renacer una cagaria del oponente es es demasiado estándar uh, uh. esta me la recomendaron sirvió muy bien te ya protege sé. de la eh, ok el efecto de esta es igual como todas las demás solo puedes activar si no controlas monos en la main te targeteas un mono eh, se vuelve inmune a efectos okay. Y si tienes las tres o más, no puedes ser estoy por batalla Ok Entonces, le hacen Baylor a la Kagari, le hacen impermanence a la Kagari en cadenas, indestructible en pocas palabras En cadenas y puedes seguir resolviendo Claro <coughs> También en batallas del Mirror Que es lo que más tuve en Mirrors. Si estás peleando Shizuku contra Shizuku Activas, haces tu Shizuku inmune a su Shizuku Y ganas la batalla ahí Claro uh, Esta no me gusta, pero tienes que jugarla, reciclar bueno, sí, claro. es muy muy importante y drones es estándar bueno, sí. Sí. Uh, otras copias de magias dos foolish para la una metal confusion si te sale te pone muy adelante foolish también la puede usar para tirar para tirar engage o cualquier otra que necesitas las dos y las entras de encima twin twister de main te puede ganar el mirror Buena contra Altergeist, descartas otra magia y ya tienes tus, tus tres magias. Puedes en tu propio campo y convocar Rey. Claro. Dos Terraformings para el campo. <cuché> ah, perdón. No, y la última, Reforcement también ah, la, la... para buscar Rey. La cuarta, Rey, sí. Rey es lo que tiene que ganar el juego. Tienes Rey, tienes ventaja. No tienes Rey, tienes las de perder. ¿Y qué tanto? ¿Tú como jugador de Sky Striker puro te dolió mucho que Dron se fuera uno o no lo resentiste tanto? No lo resentí tanto, simplemente me, me dificultó los OTKs fáciles porque Sky Blaster me da el OTK siempre sí. con Dron, ahorita ya no es tan seguido ahorita tengo que jugármela diferente Se vuelve secundario Ajá, pero no, el... el esa... Ese golpe era el que quería que hiciera. Si no me pegaron al EGES, puedo jugar el EGES como está y está muy bien así. Que, o sea, sí. Me gusta. Side o extremo Si eh, quieres, pasamos con el Side. <coughs> muy bien. Uh, me estoy recuperando de un resfriado. Side, puse Jamin Wales. Claro. También te puede ganar el Mirror. Si tienes las tres magias, le quitas toda su back Sí. Estaba usando originalmente antes de la Van List 3 esferas de rap para Gokis. Pero, pues pero ya no. Ya no. Ahora Gokis ya no es tu problema. Y además eh, es un normal, necesito es un normal para Rai. Así sí. que en vez de eso, puse dos caillos. sí. Este te, también te da buena ventaja contra el mirror match Como te puedes dar cuenta estaba. Estabas muy Bien, enfocado. Me en... enfocó el mirror match y efectivamente tuve sí, muchos mirror sí, matches. Sí, me imaginé que iba a ser uno de los decks más jugados. Sí, sí, eh, y con un callo tributas el, la su mono en el, en el extra, se la pones en la main, todas sus cartas se vuelven muertas. No he escuchado mucho de Gokis que se jugaran atrás alguna. No me tocó ningún Goki, no ningún go este, y, pero igual espera estado ahí para otros decks stone. O bueno, no es stun que te metieran en el, el campo fuerte, una U con héroes o que me pusieran Dark o Darlao. Naturia Naturia y, y el link Para sí. protegerlos Me lo quito con la resfera eh, Evenly es romper campos sí. Lo bueno de Evenly Es Ajá. que puedes jugar a través de ella Si te activan a ti No más eh, Conservas tu multirol. Activas todo Encadenada la Evenly Todo se va manejado Pero recuperas las del cementerio Y las vas a hacer con el multirol Mientras no te la traen sí. Y si sí se da muy seguido Si me viene a esa situación alguna 2 flotas sobre el enemy. Sí, 3 uh, Typhoon, y quitarme de encima problemas como anti-spell, uh, como, anti como pre-order, Villa de los Magos y romper jugadas también eh, en el Mirror Match, o el Match, eh, cuando el oponente tiene el campo y tiene la multiroll, en la EPI se te a todo, me la multiroll, no se te. nada. Uh, red Reboots contra Evenly, contra todas las trampas que ya dije Y los Minecrush contra Evenly también Igual, generalmente en el Mirror o para decks que sé que me van a poner Que siempre añaden, siempre hay cosas que añaden No hubo ninguna carta en el extra que estuviera muerta Todas funcionaron en algún momento Simplemente no salieron siempre cuando las necesitaba Claro Pero eso es común, ¿no? No cambiaría nada del side. realmente ¿En el Extra que llevas? En el Extra es bastante estándar No hay mucha creatividad ahí realmente O al menos yo opino Las Pagari Los Los Hayate, quisiera espacio para la tercera pero no sé qué quitaré Muy bien Un Linkuribo para el Token, sigue siendo muy útil Link Spider Un Link Spider para los Sky Blaster Ya que son nivel 4 no puedes usar el Linkuribo con los Sky ¿Sí? Los hermanitos eh, este se ha vuelto más relevante en general para romper campos o cartas problemáticas. ¿Sí? Eh, y necesito otro otro Link 2 para poder quitarme, para limpiar el campo y no dejar cartas en la main una vez que termine mi turno, si no logré matar ese turno. Claro. Trisvania, el damage es, es relevante, gané un, un error match con eso. Tributando al token, entrando el en incurivo special, trueno mi propia mi link Uribo y mis coniciadas. Y ya limpias campo? Y ya limpi y termino el matar. Ningirisu me salvó varias veces de monos intragueteables, especialmente un match que fue contra el Cosmo. Tenía un Dark Storyer, no tenía que quitármelo Hice una jugada rara y Ningirisu me salvó. El... De una u otra forma sí. se vuelve, sí. Y el OTK. Sí. Corre el sol. Sí. El solito... Por sus. Sí. Sí, cosas el sí, sí, sí el solito muy, gana, muy, muy fuerte, gana sí. el gana sí. sí bastante y ya eh, he buscado formas de hacer el borde sin depender tanto del, del Sky Blaster <risa> me recomendaron como de la Ipli pero no me gusta sacrificar tanto de extra él. necesitas poner dos sirenas y una Akashic <risa> y la verdad no no no te late no no sí de por sí quiero meter la tercera Hayate no no no, no pues sí. sí no no no sabría qué sacar y es muy fácil de romper ese combo, este se va a hacer más consistente. Claro. Igual puedes robarte cosas con las anclas y con la y con la Shark Cannon y hacerlo y sí. ni para ganar. Que fue lo que.. fueron varios de misotecas así también. ¿Contra cuáles fueron tus peores match? El, El mirror. El mirror. El mirror dependía de quién sacara mejor mano al principio y quién sacara disrupción. El mirror no se decidía por por habilidad, todos los cuales contra El los que iniciaba Tenían muy buen nivel. Quiero creer que yo también, al menos decente Pero primero, todos los miembros se decidieron por quién tenía mejor mano Y quién, podía, y quién pudo detener más del otro los primeros turnos Claro Entonces, pues... La verdad está padre el deck Se ve carísimo uh -huh. Pues tres engage, oye Sí, sí Lo bueno de las engage es que... Bueno, en mi caso... Compré cajas si y tuve suerte Tuviste suerte Sí, sí entonces... Eh, long. Igual las impermanence, las cambiaron las por un climat. Ah <ríe> pues no a toda madre, mucho. sí. Realmente lo más caro que he pagado el deck fue el yeah. Sword. Eh, sí. Igual las Ashes las saqué en cajas. Uh, supongo que he mucho producto oh. y tengo muchas comunes y raras oh. ahí amontonadas Pero pues ha estado bien igual. Ahorita quiero armar otro deck. Por que sea el Shadow con Sí, guys. es que vi lo que estabas haciendo, que lo estabas armando. No, no más por que... ser leal a a a si Sí, sí. Sí, sí. Hay que mantener el respeto, ¿no? Sí, sí. Aparte siempre me ha gustado Shadow y Windas sigue siendo muy fuerte. Ok. ¿Algún comercial para tus productos que quieras hacer? Eh, sí, porque uh... la neta están muy padres, la calidad está muy bonita. Están súper suaves, y es lo que me gusta. Sí, los Playmats estos son uh, similares a Spellgrounds, uh, son de tela, están muy suaves, muy cómodos sí. de jugar, muy ligeros. Y es lo que está ahorita más, lo que se vende más en la página, son los que más les gustan a los clientes. Uh, como mencioné, ahorita yo me dedico a hacer Playmats, de eso vivo. Uh, y ahorita vine al evento, más que a participar, digo, dije, ah, voy a participar y si queda un buen lugar. A ¿Promocionar y...? Vine a promocionar, me trajo un montón de Playmats, ya la mayoría están vendidos, vendido, me quedan como tres y a regalar los tokens, todos estos tokens han estado de regalo a los fans de la página ya casi se me acaban, me traje bastantes y casi se me acaban así que es un buen un buen mensaje y este playmat lo hice para para estar promocionando la página sí. mientras jugaba este es el playmat que yo usé en el torneo muy bonito, muy sí. me gustó bastante, está muy padre mucho, y muchos me no han preguntado por él así que probablemente ahorita tal vez haga una rifa con él, con los fans o, ah, yo entro o algo similar así que esto lo suban hasta después de que ya haya hecho yo la publicación pero Igual voy a dejar ahí el, el enlace a tu tienda en sí, la sí. descripción Para apoyarte un poquito este, Yo ando regalando estos A los que les hago profile Y también a Dinámicas con estos sí, ah, Nada que ver con lo que tú haces Pero pues ahí agarra lo que quieras Sí Etc. Brionac, sí, sin sí, pensarlo, sí. como bien. Sí, sí, Necros, y Necros? Han, han sido los decks que, decks que, formatos que más, me, más me han gustado eh, A mí el Necros es mi hit, quiero armarlo otra vez, no me no, alcanza no, no. <risa> Pero bueno, ahí vemos sí, que... Irónicamente, y es sí. algo que comentó mucho, eh, el deck Necros y el deck Sky Striker tienen la misma estrategia Sí eh, Y el mismo precio eh, Más o menos Que era, hasta, hasta mi jugada Intento matarte, acumulo ventaja, no logro matarte, limpio mi campo para poder, en el caso de los Necros, era que no me hagan trichula en el Mirror, en el caso de los Sky es que mis magias no estén vivas, pero es la misma jugada, siempre tienes que estar pensando en tus recursos y eso es lo que me gusta mucho de ambos si, El Shadow tiene lo mismo que era el Mirror, ah, hago mi jugada y al final tributo mi fusión para la bestia, para no dejar... A... El mono del extra y que la fusión no fuera viva ese formato me gustó mucho igual Entonces muchísimas, neta, muchísimas gracias por compartir tu deck Ya yo ahí estaré poniendo tus contactos en, en la descripción Igual hay algún bannercito en el video que se vea bonito Entonces muchísimas gracias viejo La verdad, un gustazo Entonces muchas gracias por compartir tu profile Yo soy Alberto del Rincón del Ruelista Y los estaré viendo en el siguiente video Hasta luego